estaré fondeando con 500 dólares reales a todos mis alumnos que me muestren que logran la rentabilidad. Y es que yo quiero que tú te conviertas en un gestor de cuentas profesional, eso es lo que busco a mí no me interesa que me estés pagando curso tras curso tras curso tras cursos y yo te diga que con 500 dólares, con 200 dólares vas a lograr vivir del trading si en realidad lo que buscas es vivir del trading, mírate aquí en Darwinex en Darwinia me encanta este broker da la oportunidad para que tú te conviertas en un gestor de cuentas profesional para que logres que inversores se interesen en tu trading por ejemplo, vamos a ver este este Darwin de aquí, de esta persona THA, está manejando una cuenta de 12 mil dólares. Para nadie debería ser. Yo, yo pongo acá 12 mil dólares. Yo quiero que entiendas esto porque vuelvo y digo: si quieres vivir del trading, necesitas una cuenta muy grande. Y yo pongo: por, digamos que sacas el 2% mensual, son 24 mil dólares. Perdón, perdón. Son, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 12 mil dólares por el 2%. TIN, estás ganando 240 mil dólares, que eso en pesos colombianos equivale a 4,800, digamos que está el dólar a 1.152.000 pesos. Lo más bonito de Darwin es que entre más creas historial y avanzas, también aquí puedes invertir, o sea, no le entregues el dinero a personas que te prometen rendimientos. Vete aquí a X y busca un inversionista donde tú puedas poner el dinero y que él te lo haga crecer. X es increíble. Fíjate muy bien a los rendimientos mensuales que muchos te prometen y te venden humo. Para que no te dejes vender humo, profundiza en X, en cómo gestionar cuentas. Repito una vez más, voy a estar... Fondeando a mis traders, a mis alumnos con 500 dólares reales para que empiecen a andar. Pero para eso tienes que pasar el proceso de una cuenta demo, demostrarme que entiendes la estrategia, entiendes cómo funciona todo para que logres esos rendimientos. Mira, 11%. Seguramente han visto, yo estoy seguro que muchos traders de darwines han visto que el mercado es fractal y por eso han mejorado su trading aunque bueno esto es desde el 2015 aquí también operan con algoritmos ellos también crean como yo creo mi herramienta de lira de alta frecuencia porque acá puedes generar capitales muy grandes no es lo mismo ese 2% que una cuenta de 200 dólares que por eso es que Darwin pide 500 dólares mínimo 500 euro, euros para que tú logres empezar a gestionar si yo pongo el 2% Sería solo 4 dólares mensuales con 200 dólares. O sea, es imposible. Para nadie eh, debería ser eh, un mito. Que entre más uno tenga una cuenta robusta, más puede ganar. Porque nosotros como trader debemos pensar en porcentajes. Por eso acá se miden porcentajes. Mira, este, este, este trader es un crap. 5%, 7%. Mira que acá tuvo solo 0.29%, 3%. O sea, esto es brutal. Al año se está haciendo el 75% sobre la inversión. 26% sobre la inversión. Mira el año 2017, 2018, 2019. ¡Hue pucha! Rendimientos que para muchos es imposible. Mire, este señor lo hace. 7% mensual. 5% mensual. Este es el más como el más grande que ha logrado el 11%. Mira acá. 12%. Porque los traders debemos empezar a pensar. Si quieres volverte un trader profesional... O si quieres seguir perdiendo dinero, ve y le pagando a mentores que te dejan la mentoría a 10 a 9 dólares. Te dicen que operes sin stop. Te dicen que con 200 dólares puedes generar rentabilidad. Yo acá te estoy mostrando. Mira más o menos cuánto él logra de rendimientos entre un 2% y lo voy a poner entre un 2 y un 5%. Aunque hay días, hay meses muy buenos aquí. Pero mira los rendimientos a nivel eh, anual. Si tú quieres invertir en Darwinix y darle plata a un inversionista, hazlo por medio de Darwinix. No le entregues dinero a un trader que dice que es rentable. Si son tan rentables, si gestionan cuentas, ¿por qué no vienen y gestionan cuentas en Darwinix? ¿Ah? ¿Ah? Necesitas un capital, lo vas escalando poco a poco, por eso yo voy a fondear a los traders. Yo sé que la gente no tiene 500 dólares, que son casi 2 millones y medio acá en Colombia. No lo tienen, además, el estrés psicológico que manejan estas personas es que pueden perder el dinero que tanto les costó. Por eso es que yo voy a fondearlos. Vamos a ver, por ejemplo, este. Mira que está ha logrado un rendimiento de casi el 600%, casi el 700%. Este solo ha eh, logrado un rendimiento del del 114% y este del 12%. Mira cómo es de plano. Que esto es lo que se debe hacer. Se debe auditar la cuenta. Se debe manejar la gestión de riesgo. Por eso hay un filtro aquí en Darwin. Pero mira, por ejemplo, este tan plano. Vamos a ver este. Cómo se comporta este trader. Este obviamente tiene rendimientos más pequeños. Acá podemos ver el drop down. Si ustedes quieren, yo profundizo eso en este canal. Pero mira el crecimiento de la cuenta. Ha ido poco a poco, no es tan bueno como el primero que vimos. Solo lleva un año gestionando, pero mira, es que la gente está logrando rendimientos. Yo estoy seguro que es porque se han dado cuenta que el mercado es fractal. Estoy totalmente seguro que también se han metido a la web y han mirado y han leído todos los artículos que yo tengo ahí, que los he creado con todo profesionalismo para que ustedes se empapen financieramente, sean traders profesionales, dejen de ver el trading como casino, dejen... A ver, los... Los que son de otros países como Estados Unidos, que hablan solo inglés, yo he pagado mentores que solo hablan inglés, no hablan español, ellos le enseñan a la gente cómo gestionar su riesgo. Mira que ha llegado pérdidas del 2%, pero no baja más del 10 o 5% de su cuenta y se ha mantenido en un 12% anual esto es increíble porque aquí Darwin es, también te compensa y te premia con dinero para que tu cuenta se vuelva más robusta, ya después tú puedes coger y si ya, ya después tú puedes coger y si cre creas un capital empezamos con los 500 dólares que yo te doy reales por demostrarme que eres rentable en una demo obviamente yo te llevo al paso a paso yo te muestro mis análisis yo te digo dónde qué pares estoy siguiendo para, para que Tú no tengas que filtrar eso, sino que yo lo filtro por ti. Entonces estos 500 dólares reales, digamos que tú ya lo llevas hasta 10 mil dólares, porque es que Darwin es increíble, te paga también 10 mil dólares y tú ya puedes pensar en si te retiras de Darwin es o no y ya empiezas a, a gestionar cuenta, o sea, a gestionar solamente tu cuenta con tu dinero y ya no tener que gestionar el dinero de otros, etcétera. Ya eso es, ya va a ser más adelante pues tu decisión, pero acá puedes generar rentabilidades tan brutales, inversionistas que te interesan en ti, que eso es lo que más buscan en fondeo los traders, porque a ver, tú no puedes empezar con 100 dólares, no puedes empezar con, yo lo voy a, no puedes, esto te genera estrés, no te genera 100 dólares, no te genera buena rentabilidad, ni con 200, por eso el mínimo son 500 dólares. Si yo vengo acá a mi calculadora, ponemos un poco de, de interés compuesto, que eso también lo quiero hablar en otro video para que tú veas, aunque el interés compuesto ya se va acá en los rendimientos. Pero mira, si son 500 dólares y ganas en promedio, digamos, más del 2%, estoy haciendo un promedio, estás ganando 10 dólares mensuales. Por eso es necesario tener una cuenta de 30 mil dólares. No, master, es que yo no tengo 30 mil dólares, yo te voy a fondear con 500 después de que crees tu darwin, me muestres tu historial, me muestres tu disciplina, yo te voy a dar esos 500 dólares reales porque los tengo, quiero fondearte, quiero verte grande, quiero verte profesional, no quiero verte padeciendo más, pero si yo pongo por 2%, Mensual, son 600 dólares mensuales que estás ganando. Aparte de eso, los inversionistas que se van a empezar a interesar en tu Darwin, que tú te logres mantener, vamos a ir aquí atrás. Aquí atrás. Vamos a ver otra vez este esta persona que está la está rompiendo, la verdad. Rompiendo. Yo no puedo ver qué tanto riesgo pone en cada operación. Aquí está toda la cuenta auditada real. Pero mira, ha generado el 51%. Esto es... Esto es esto es escalable, o sea, esto es brutal. Mira, 3%, 2%, 3%, o sea, aquí 5%. Yo quiero que tú vayas y lo mires en Darwinis para que te empieces a empapar de cómo funciona el trading profesional. No los vende humo, no los vende curso, no los vende señales. Yo quiero que logre la rentabilidad y yo te voy a premiar. Esto no lo hace ningún trader. Ningún trader premia a sus estudiantes con 500 dólares. Ninguno. Y les voy a decir yo por qué creo que no lo hacen. Porque es obvio que sus estrategias no son adaptables al mercado y no se mantienen con el tiempo. Este trader lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 años siendo rentable y consistente. A pesar de que hay meses perdedores. Él lo compensa. Mira, 10%. O sea, es brutal, brutal este trader. Brutal. Y ya está gestionando más de 12 mil dólares. ¿Dónde, estoy? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver otra vez atrás. Vamos a ver por acá, 12 mil dólares. Imagínate cuando llega a 3 a 30 mil dólares. Digamos que el 5%. Vamos a ver por acá. Entonces, digamos que tenemos una cuenta de 20 mil dólares. Siempre en porcentajes, pero obviamente entre más robustes tenga la cuenta, más vas a generar en dinero, pero va a ser lo mismo en porcentaje, por el 2%. Boom, 400 dólares. Sí, si lo hice bien, 20 mil dólares por el 2%. No lo hice bien, puse 200 dólares. No, sí, 400 dólares con una cuenta de 20 mil dólares. Quiero que lo entiendas. No puedes empezar ni con 50 ni con 20. Esos son vendehumos mentirosos. No vas a poder vivir del trading. Ya después de lo que vamos a hacer aquí, es que yo les voy a... <ríe> Les voy a enseñar a mis alumnos que ya están generando en cuenta real. Les voy a explicar cómo yo hice mi cartera de inversión para que logren inversiones a largo plazo, logren diversificar y crear su libertad financiera. No solo dependan de hacer trading en la gráfica, de la gestión de cuentas, sino que diversifiquen el capital para que logren la libertad financiera. Traders, ese es mi interés con cada uno de ustedes. Por eso yo no tengo muchos alumnos, porque yo no vendo humo yo digo te vas a ser rentable porque yo tengo la mejor estrategia la mejor estrategia la tiene el mercado yo he aprendido a leer los institucionales ellos son los que tienen la mejor estrategia yo no voy a andar siguiendo estrategias de formas de no porque no son reales el mercado es fractal y yo quiero verte rentable quiero verte facturando duro Quiero que no pongas en riesgo Esto es otra cosa que quiero explicar No pongas en riesgo tu parte financiera No quieras retirarte de tu trabajo Y generar dinero con el trading Si volverte un gestor profesional de cuentas Por eso muchos traders buscan que los fonden A mí me encanta Darwin A mí me encanta porque me muestra todo Me muestra el historial del trader Miren aquí Me muestran el riesgo que está manejando o sea, la forma en la que lo diversifica, mira aquí, cómo diversifica su riesgo. Darwin lo mira todo para ver si te puedes convertir en un gestor profesional. Con él tienes que ser transparente. Aquí no puedes, mira, mira, mira este trader, casi toda la semana es rentable. A ver, a ver que se me está tildeando el computador. Un segundo, dale like al video y suscríbete si quieres recibir información de alto valor. Si quieres empezar a ser un trader profesional, vas a la página web, ahí lee toda la información para que tu mentalidad cambie acerca del trading y ya luego me contactas, ¿listo? Pero entonces mira, acá casi todos los días rentable, voy a traducirlo a español. Lunes como que pierde mucho, martes, miércoles, no sé... ¿Dónde está? Déjame mirar. Atributos invisibles, inversores. Ay, mira, los inversores. Mira acá cómo él diversifica su capital. Aquí podemos ver el drop down que maneja. El drop down es de. Ha tenido un menos del 13%. ¿Sí? Acá vamos a inversores. Aquí vemos los inversores que se están interesando en el trading de esta persona. Que no tengo ni idea de quién sea. Yo quiero que tú, yo te podría explicar aquí todo, mira el tamaño del, pre, del, del promedio del periodo, mira, mejor dicho, acá todo, acá es transparente. Esto es lo que deberían hacer, hacer muchos traders y mentores, ¿no? Premiar a los alumnos que logren rentabilidades, de pronto es que no confían en la estrategia o como les digo, no... No lo llevan de la mano, simplemente le venden curso tras curso tras curso y por eso muchos traders terminan botando la toalla. Porque aparte de que la estrategia no es, a ver si lo logro encontrar, que no me acuerdo, no es rentable, no es adaptable, pues obviamente no lo van a mostrar. Mira aquí, brutal, brutal. Todo esto tienes que tú, por favor, irlo y buscarlo. Esa va a ser, Esa va a ser tu tarea. Yo me estoy ocupando de mostrarte un poco de Darwin. Ya después podemos entrar más a profundidad, pero todavía no. Mira las correlaciones que maneja, a ver si maneja correlaciones este trader. Eh, Darwin te premia con 13 mil dólares, 10 mil dólares de premio por ser un buen gestor. Aquí es donde puedes levantar un buen capital para volverte independiente como un trader profesional, no como un trader que vende humo. ...no como un trader que se la pasa frustrado... ...no como un trader que vota su trabajo... ...y quiere ser rentable a los dos primeros meses... ...no, esto es una universidad... ...mi academia es una universidad... ...y por eso yo me junto con Darwines. ...porque ellos tienen el sistema... ...ellos te conectan con los inversionistas... ...ellos tienen el algoritmo que te dice... ...qué tanto estás diversificando tu capital... ...mira el retorno, 600%... ...equidad total del comerciante... ...10 mil dólares... ...divergencia mensual en la latencia menos el 0.42%. Los tipos de trade que hace. Vamos a ver. Pues aquí no le muestra mucho detalle. Al parecer. Uno lo puedes ver en, en la cuenta personal de uno. Míralo acá. Uf. Mira el, el riesgo que maneja. Aquí podemos ver cada trade que él ha hecho. Si yo lo pongo encima me muestra en el euro USD. Me dice cuánto riesgo puso en stop loss. Porque si hay que poner stop loss, Darwin no te deja hacer un pinche loco sin sin poner sin poner que sin poner stop loss él te exige a nivel profesional que manejes tu stop loss mira aquí un trade brutal exponencial mira gran recorrido en profit poniendo un riesgo muy pequeño que es la franja roja que ves aquí o sea brutal mira la diversificación que maneja opera forex vamos a ver qué más opera forex forex forex forex forex hay unos que operan solo el Nasdaq yo te enseño a operar Forex, Nasdaq, acciones. ¿Por qué acciones? ¿Y por qué, por qué acciones? ¿Y también por qué futuros? Porque son mercados más controlados, son mercados más para principiantes. Lo importante es ser rentable. Lo importante no es dominar todos los mercados y creerme el super trader. No, es que mi cuenta auditada me muestre que yo soy rentable. ¿Listo, traders? Quiero darte esos 500 dólares a ti quiero llevarte de la mano quiero mostrarte el paso a paso de los pares que yo sigo para que tú hagas un trade Bien brutal, obviamente me tienes que empezar con cuenta demo, me tienes que mostrar tu historial con total transparencia, es algo personal, yo no se lo voy a andar mostrando a nadie, es algo personal tuyo, no voy a mostrarle tu proceso, no, no, no, no te voy a comparar con otro trader, por eso tienes un chat privado conmigo, eh, yo te muestro en dónde pongo mis inversiones, yo te muestro absolutamente todo. Yo también voy a empezar a escalar aquí en Darwin's, porque como te dije, yo ahorita quiero generar gran capital para prepararme para el subidón que viene ahorita. Quiero generar mucho dinero. Entonces lo voy a hacer otra vez en Darwin's, voy a entrarme otra vez a Darwines. voy a coger un buen capital, 30 mil, 40 mil dólares. Vamos a hacerlo juntos. Yo quiero que el año 2023 sea a ti profesional seas tu profesional en el trading institucional en las verdaderas inversiones quiero verte con grandes capitales recuerda el trading es una profesión te puede tomar mucho tiempo depende con qué mentor te topes y el de la metodología que te muestre y obviamente que sean transparente contigo y que te premien que te premien por tu esfuerzo por tu enfoque sí bueno traders esto es lo que les quería decir Aquí en este video, quiero que tomes acción, quiero que vayas aquí abajo y entres a trabajar conmigo porque vamos a romper el mercado en el 2023, vamos a romperlo, vamos a crear una cartera de inversión, vamos a buscar tu libertad financiera. Tu trabajo actual es el vehículo para estudiar el trading profesional. No me botes el trabajo, no te dejes vender humo. ¿Quieres comprar carros? ¿Quieres comprar grandes casas? Tienes que volverte un gestor profesional y tener un capital muy robusto. Tienes que auditar tu cuenta porque todo negocio tiene que ser medido. Si no es medido, no es un negocio transparente, solo estás apostando. Trader, toma acción ahora mismo. Tú ya sabes mi metodología. Puedes irte al canal de YouTube, confirmar que el mercado es fractal, ver lo complejo que son algunos mercados como Forex, ver que a veces hacen acumulaciones muy grandes y yo te voy a llevar de la mano y te voy a premiar. Te voy a premiar por tu enfoque, te voy a premiar por tus resultados. ¿Listo? Estás tomando la mejor decisión. Vamos a ir paso a paso, por eso vamos a empezar en una cuenta demo. Vas a estar pegadito conmigo, yo te voy a estar ahí pullando Ahí contigo cambiando tu mentalidad, estando pendiente de ti, llevándote de la mano para llevarte a gestionar grandes capitales. Y que logres no solo vivir del trading gestionando capitales de otros, sino que luego crees tu cartera para diversificar en acciones, criptomonedas, para que logres invertir de manera más profesional porque no solo es hacer trading, es también poder invertir en grandes empresas así lo veo yo, así lo ven los grandes traders y bueno te envío un abrazo súper fuerte y nos vemos adentro trader chao chao